Hola emprendedores y emprendedoras canámicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el que estamos compartiendo los mejores tips y todas las noticias recientes del día a día de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Cooperativa Canamich, la primera empresa canámica legalmente constituida en México. Y el tema de hoy... Son los 7 modelos de negocios canádicos en tan solo 7 minutos. Así es, amigos. Si conoces a alguien que le pueda interesar a este video, por favor, compárteselo por tus grupos de WhatsApp, de Facebook, por todas tus redes sociales. Comparte los 7 modelos de negocios canádicos en tan solo 7 minutos. Recuerden suscribirse aquí al canal y darle like a, a este video. Vamos a comenzar con los 7 modelos de negocios, vamos a entrar directamente al tema Espero que los que vayan llegando por favor lo vayan compartiendo Y vamos a ver el origen primero de los 7 modelos de negocios Cuando nosotros recién comenzamos Canamich, nosotros eh, mandé a hacer un estudio De cuáles eran las, los principales actores dentro de la escena canárica aquí en México Y pues eh, de, todo lo, de todo el estudio que resultó escribí una conferencia o dicté una conferencia que se llama los 7 modelos de negocios y ahorita los vamos a resumir en 7 minutos estos 7 modelos de negocios van del menos importante al más sí van del número 7 que es el menos importante, que es el recreativo para todos aquellos que, que, que se sorprenden mucho cuando ven eso en mi conferencia vamos a empezar del número 7 el número 7 y último y el de menor rentabilidad en un futuro aquí en México y en todo el mundo será el mercado recreativo Podrán decir, ¿por qué el mercado recreativo? Si es algo que va en, a la alza, ¿no? Es por lo que se está regulando. Y sí, en realidad, cuando... Si ustedes se ponen a ver, hay muchos activistas están enfocados en la parte recreativa. Están muchos autocultivadores, están en la parte recreativa y todos los emprendedores nuevos que están saliendo también están yéndose hacia la parte recreativa. Realmente son muy muy pocas personas las que están definiendo o, as, o tomando acción en torno a todo lo que tiene que ver con el cáñamo industrial o con la parte medicinal o con alguna otra aplicación del cannabis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando ya existe un dueño del mercado, de este mercado recreativo del que estamos hablando, y cuando también aparte de todo, todos los activistas están hacia ese mercado, y todos los autocultivadores están hacia ese mercado, y todos los nuevos emprendedores que están surgiendo, están hacia ese mercado. Bena Vicente Fox también está hacia ese mercado, entonces no hace falta ser un físico matemático, para descubrir que realmente ese mercado no tiene ningún futuro porque cuando hay demasiada oferta, los precios caen. ¿Qué quiere decir? Que se está inundando el mercado de producto, de flor, de muy buena calidad, de muy mala calidad, de todas. Pero al final del día se está inundando. Inundando por aquí, inundando por allá. Este, no vamos a entrar más en detalles, pero ese es el número 7 y último lugar. Entonces, uh, hay tanta gente va a estar compitiendo dentro de ese mercado. Que pues se está inundando, ustedes lo van a notar en los precios, van a ver que poco a poco van a estar bajando Y si sí, en los dispensarios los van a comprar a X eh, número de dólares el gramo ahí en Estados Unidos Pero también está comprobado que en Estados Unidos el mercado negro es el que sigue teniendo la batuta Aunque los dispensarios sigan con, con, con sus permisos y sigan en esto Los datos que nos arrojan pues es de que el mercado negro va a seguir eh, en Estados Unidos porque allá hay demasiados también autocultivadores que no están regulados, por ejemplo, y ya están dentro del mercado. Entonces, eh, aunque en algunos lugares lo puedas comprar de forma legal en Estados Unidos, está inundado también en Estados Unidos. Aquí en México también está súper inundado el mercado recreativo. Y nos vamos al número 6. El modelo de negocios número 6 es el mercado sin cannabis. Y sí, es el mercado de todo lo que tiene que ver alrededor del cannabis, pero sin cannabis. Vamos a, les voy a pedir que me ayuden a compartir este video podcast diario de negocios cannabis política, es el episodio número 3 eh, El negocio sin cannabis es pues todas las smoke shop, todos los que venden artículos para crecer sus plantas eh, Todas las criptomonedas que se están desarrollando alrededor del cáñamo, alrededor del cannabis, perdón, a nivel global hay criptomonedas hay conferencias, hay videopodcasts como este, que estamos alrededor de la industria canábica, pero que no estamos teniendo un contacto directamente con la planta. Entonces, esa es una de las cosas que, usted, que, que tú vas a poder aprovechar, el mercado del cannabis sin cannabis. ¿Por qué está en sexto lugar si ni siquiera tiene cannabis? Porque todos los empresarios y emprendedores que quieren estar en la zona segura, pues no quieren invertir, no quieren este, meterse a la, a la parte riesgosa del THC o a la parte de los permisos con el CBD, Sino que se van a la parte eh, de las empresas o de los negocios o de las industrias satélite que van a estar surgiendo alrededor. Desde los goteros, los frasquitos, las pipetas, las etiquetas, marketing, este creadores de contenido, creadores de logotipos, eh, logística las criptomonedas que ya les comenté, entonces hay todo un mercado sin cannabis dentro de la industria del cannabis. El número 5 es el mercado medicinal, y realmente ese mercado medicinal no se lo recomiendo a nadie, a nadie que no tenga algún par de millones de dólares, ¿por qué? Porque no confundamos eh, los aceites artesanales que están circulando, que sirven, a muchas personas le están sirviendo, yo no estoy juzgando si sirven o no, eso no, no me corresponde a mí, lo que sí me corresponde es pues de que no entren en una categoría farmacéutica o no entren en una categoría de lo medicinal, sino que quedan en lo terapéutico. Entonces, realmente entrar en el mercado medicinal va a ser estar pues tener tu, una empresa o laboratorios de punta para poder desarrollar investigaciones para lo que, todo lo que tiene que ver con lo medicinal. El número cuatro es el mundo de los alimentos y bebidas. ese es, el, es un, un modelo de negocios muy importante ya estamos viendo muchos chefs gastronom... Mucha, mucha parte de la gastronomía que se está mudando o están tomando como tendencia todo lo que tiene que ver eh, con el cannabis. Y na no, no nada más eso, o sea, también hay empresas como Coca-Cola Company, hay empresas como eh, Grupo Modelo, hay empresas como Grupo Bimbo que ya están trabajando todo lo que tiene que ver con el cannabis y con el plan de marketing que se va a lanzar. Entonces es algo muy importante, la industria de los alimentos y bebidas Va a ser muy, muy, pero muy, muy importante. El número 6 es el cáñamo... Perdón, el número 3 es el cáñamo industrial. Y sus múltiples usos. Ya el cáñamo industrial ha demostrado que se puede adaptar a cualquier industria. Realmente es ese freno que se tiene o que se tenía dentro de las legislaciones. O que los activistas no habían encontrado ese camino que, que se tiene de lo del cáñamo industrial. Y todo lo que te rodea puede ser sustituido con cáñamo. Tu ropa, tu champú para bañarte, tu el, el cáñamo industrial puede considerarse la semilla como un superalimento. Se puede hacer alimento para animales, puede hacer forraje, se puede hacer muros de construcción, se puede hacer bioenergía. Todo lo que te rodea puede ser sustituido con cáñamo. El cáñamo es un excelente sustituto del petróleo, entonces va a ser... Un, un apartado de toda la industria canábica que va a tener mucha importancia ¿por qué? porque el mercado recreativo es para unas cuantas personas es para unos cuantos consumidores y unos cuantos productores pero en realidad el cáñamo industrial es una aplicación a múltiples industrias a infinidad de industrias, no nada más hacia un sector de la población si ustedes se fijan, regular la parte del cannabis desde el punto de vista de lo recreativo es legislar para una muy pequeña parte de consumidores y una muy pequeña parte de productores. Porque realmente los que se dedican y consumen el canal de forma recreativa son una muy pequeña parte de la población. Si tú te fijas en el cáñamo industrial puedes estar abarcando todas las industrias. Desde la industria automotriz, desde la industria textil, eh, los superalimentos, todo lo que tiene que ver con aceites. Todo lo que tiene que ver con CBD, también el cáñamo lo, lo puede producir y algunos más cannabinoides. Entonces, necesitamos analizar bien cómo están haciendo las cosas. Imagínense, ¿no? Entonces, ese es el número 3. Número el número 2, que no me van a dejar mentir aquí las damas que estén presentes, va a ser el cannabis en cosmetología y belleza. Ya hay grandes tendencias con cremas, con ácido hialurónico y CBD. El CBD ya está considerado como el máximo antioxidante en cosmética sí, entonces también todo lo que tiene, ese es el, el mercado número dos. Y el número uno va a ser el sistema de cooperativismo canábico, como lo que como lo que creamos en Canamich. Por cierto, les hago el comercial, en marzo sale el libro Así fundé Canamich, y fue bajo este cooperativismo que es el que va a reinar dentro de la industria eh, canábica nacional. ¿Y por qué no internacional? Ahorita voy a leer todos los comentarios, eh, todas las preguntas que tengan. Todo lo que me quieran preguntar lo voy a leer acá abajo. Si quieren decir que estoy mal, que estoy bien, lo que sea, aquí se va a leer. Aquí ya hay varias preguntas, ahorita los voy a leer. Todos los comentarios, todo lo que gusten, por favor, escriban Y en marzo sale el libro de así fundé Kanamich. Es toda una metodología de cómo ustedes también pueden replicar ese, esa metodología que yo usé para crear la empresa... Número uno aquí en México que es Canamich. Búsquenlo, lo Canamich, todo lo que estamos haciendo con el cáñamo industrial. Y eh, en este libro, pues vamos a hacer una preventa. Quien quiera la preventa del libro, también mande un mensaje por acá. Entonces, el número uno es el cooperativismo y esos son los siete modelos de negocios, amigos. Entonces, vamos a pasar directamente a los. Acá a la mensajería del chat. Dice: Hola, saludos, Daniel Guzmán Flores. Dice César Tello, dice, hola, corazón. Johnny Pérez dice, saludos, bro, bandera de México, like, like, like, like bandera de Estados Unidos, bandera de Estados Unidos, bandera de Estados Unidos. Johnny Pérez dice, estamos tratando de luchar aquí en los Estados Unidos para legalizarlo. Muchas tiendas que tienen marihuana cerraron debido a las leyes de Donald Trump. Cambió muchas leyes en Estados Unidos sobre la hierba. Exacto, en Estados Unidos, pues todavía, aunque se han legislado en muchos estados... Todavía falta que se a nivel federal, ¿no? Ni en Estados Unidos está a nivel federal. El único país que ha legislado a nivel federal todos los usos del, del cannabis es Israel. Dice, como dije, con todo, juntos podríamos pelear esto. México, Estados Unidos, 20, 2022, 4 Pues bueno, amigos. Ha sido un... Pues un poco cansado también estar en lo de Canamiche. no creo que ha sido muy fácil. Mucha gente ve todos los logros que estamos teniendo ahorita. Pero detrás de todo esto, pues sí ha sido una... Pues una lucha... Muy grande, principalmente contra nosotros mismos. De no darnos por vencidos. Porque cuando fundé Canamich pues sí. No teníamos nada, no teníamos... Ni una mesa, no teníamos ni, ni, ni para pagar una oficina, ni un coworking siquiera, entonces, eh, avanzar, avanzamos ahorita, pues ha sido un poquito difícil, eh, y, y vamos a estar, voy a checar acá las preguntas en la compu. Pero muy satisfactorio, ¿eh? También ha sido muy satisfactorio todo lo que, lo que hemos estado logrando, cansado, pero satisfactorio. Saludos desde Colombia, pa... dice Sergio Luis dice gracias por hacer cómo se llama déjame leer acá los los mensajes gracias por hacer un bien por México Sergio Luis te mando un abrazo Vladimir Carpio Saludos desde Ecuador, Ecuador. Por aquí ayer andaba a Perú, Ecuador, este, Colombia, Argentina. Ahí en, en Colombia es el segundo país donde más me siguen. Ecuador, el tercero. Tenemos mucha. Ahí en Ecuador, les mando un gran abrazo. Este, próximamente vamos a estar haciendo un mapeo de toda América Latina. De toda América, perdón, es más de todo el mundo, porque lo del cannabis no es algo de aquí de América Latina, no es algo de aquí de América, es algo global. Es una revolución realmente que está yéndose para todos lados del mundo. Y recordemos que pues el, el padre de todos los cannabinoides Rafael Meshulam, toda esta gran revolución de investigaciones, de que se tomara más en serio, pues fue a grandes a, gracias a muchos investigadores, pero principalmente al judío israelí Rafael Meshulam, que es el padre de todos los cannabinoides eh, e Israel también es la nación ahorita que tiene la mayor tecnología las mayores investigaciones que tienen que ver con, con cannabis así es de que vamos a hacer un mapeo global porque vamos a estarnos viendo todos los días todos los días ya saben a las de 4.20 de en adelante hoy empezamos como 4.30 todos los días vamos a estar haciendo ese mapeo de lo que está pasando en el mundo porque si imagínense Rafael Mechulam que todavía sigue vivo que todavía está haciendo investigaciones recientemente tuvo el descubrimiento de algunos otros cannabinoides, de los cuales también vamos a hablar eh, pues todo todo lo que estamos haciendo en canamich va muy enfocado a un startup israelí o sea, nosotros nacimos sin nada sin recursos este sin conocimientos en la industria sin sin contactos este prácticamente fue una idea de negocio que decidimos echar adelante y ha funcionado de una forma maravillosa. Este, de hecho, en el libro de Así fue un viene un capítulo de cómo casi quedo a vivir en la calle una vez. Entonces, imagínate, no me di por vencido, yo estuve dispuesto, casi dije, casi, si no fuera por la buena voluntad de este, Jane, yo hubiera dormido cuando menos un día en la calle, de que sí si estábamos así totalmente en... En cero es estar bien, ¿no? Estamos en menos cero pesos, en menos cero dólares, en menos cero dinero. O sea, es un proyecto que, que en ese momento yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues esto no da esto, ¿por qué voy a seguir con esto? Pero ahorita estamos en más de 20 ciudades en todo el país. Estamos en las ciudades más importantes de México. Estamos en Guadalajara, en Monterrey. Estamos en Ciudad de México, Torreón, Durango, Michoacán. Estamos en Oaxaca, estamos en, en Chiapas, estamos en... En Sinaloa estamos, este, es, veo para allá, es que allá atrás tengo un mapa, acuérdense que atrás de la cámara tengo un mapa de la República. Eh, en Mérida, en Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Morelos, el Estado de México, ha, ha sido un crecimiento muy, muy exponencial porque comenzamos en 2019 y a mediados de 2019 fue cuando a punto estuve de vivir en la calle, ¿no? Entonces llega 2020 con la pandemia. Y, y nosotros, gracias a la organización Startup, de que estábamos trabajando en varios puntos de, del mundo, ya estábamos acostumbrados al teletrabajo. Entonces, cuando viene lo, lo, de la, lo del Home Office, lo del teletrabajo, lo de trabajar por Zoom, o, de, o otras plataformas también que, ex, que existen, nosotros ya estábamos completamente acostumbrados, adaptados. Entonces, mientras todas la, las empresas, porque cuando comenzó la pandemia, Todas las empresas y todos los movimientos canábicos y todo el mundo dijo, ah, ya, ahora que pase, este déjame hago pendejo un rato y ahora que pase la pandemia ya este lo voy a continuar con mi proyecto. Eh, ah, va a durar 40 días, sirve que es como un, como un, como un mes sabático ¿no? Y, y no hago nada. Y, o, o No, no, no, tengo que esperar por la pandemia porque no puedo ir a hacer nada, no puedo ir a trámites, no puedo hacer una reunión con mi equipo no y a mí no me gusta el Zoom. Entonces, mucha gente no se adaptó muchos, muchos, y se, más allá de, muchos quebraron, yo vi muchos movimientos canábicos que, o, o empresas o emprendimientos canábicos que ya no, su, ya no sobrevivieron al 2020. Pero, el éxito en cualquier proyecto, en cualquiera que tú tengas, no me importa que sea un proyecto pequeño, un proyecto grande, es la constancia. O sea, eh... No hay crisis que pueda con 20 horas de trabajo diario, ¿sí? Entonces, yo podría ahorita bien estar descansando con mi familia y, y prácticamente estamos en esta industria generando una comunidad. Porque ya ¿Sí? quien se queda más de 15 minutos en el live es porque pues, realmente se le interesa estar, estar aquí. Les agradezco mucho a los que están ahorita, este, si, a quien tenga preguntas. Ah, dice, ya, ya hay unas preguntas acá en el chat Nada más que no estaba viendo el chat Dice... Uh, Cárdenas, Cárdenas, Jacob Excelente trabajo, saludos desde Colombia Viva la revolución del cannabis y el cáñamo ¡Colombia! Un gran abrazo a todos nuestros hermanos canábicos allá en Colombia Colombia también es una... es uno de los países Pilares en esta revolución canábica. Allá... les mando un gran abrazo Colombia es el segundo país donde más seguidores tengo en esta página Así de que siempre que veo mis estadísticas los veo con mucho cariño Son 10 son países en el, a nivel mundial los que de, tenemos... Eh, pues A donde llegamos con esta página de Pablo Luna Aquí nos va a hacer las estadísticas, ¿eh? un poquito Vamos a decir cuáles son los principales países en donde destacan a mí Está Pablo Luna porque ya dices mi página como Pablo Luna entonces vamos a ver, miren, eso sí, me sigue un 86%, 86% perdón, 88.60% es hombres, ¿verdad? que les interesa acá, y es mujeres, miren, acá les enseño el, ala, ya lo, ya lo saqué, a ver, entonces, a ver más estadísticas, aquí está, miren, por ahí se ve la grafiquita, nos ven más de la edad de entre 18 y 34 años, o sea de 18 a 24 y de 25 a 34 es la edad que más nos ven Seguido por 35 44, entonces Y vamos a ver los países que más nos siguen El top 10 de los países de la página Pablo Luna El número 1 pues es México con más de 20.000 seguidores que tenemos aquí en la República Mexicana. Número 2 es Colombia, con mil seguidores en Colombia. Les mando un gran abrazo a todos nuestros amigos de Colombia. Ahorita, de hecho, en el top 10 de ciudades hay más de una ciudad de Colombia. ¿eh? En el top 10 también... De... En tercer lugar está Estados Unidos, que por acá estaba alguien de Estados Unidos. Allá tenemos 6.000 seguidores en Estados Unidos. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Me siento muy comprometido, muy entusiasmado Perú Perú cuarto lugar del top 10 de más seguidores de esta página de Pablo Luna en quinto lugar está Argentina Chile en sexto Ecuador Bolivia España con 3000 seguidores en España les mando un gran abrazo ayer estaban de Barcelona y de Madrid acá en el live y Costa Rica en décimo lugar con 1500 seguidores les mando un gran abrazo este va, voy a estar haciendo contenido específico para estas ciudades por ejemplo para Colombia Voy a empezar a estudiar un poquito más cómo está el mercado colombiano para también meterle un poquito más de que... Eh, de Colombia van un poquito más de contenido de lo que está pasando allá y de lo que está pasando en México y lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a las ciudades. Las ciudades es Morelia. Aquí eh, yo, Canamich está... Morelia se está convirtiendo en el Silicon Valley de las empresas canáricas a nivel global. En Michoacán realmente se está haciendo una gran sinergia con empresarios... Gigantescos, con legisladores, con políticos Realmente Michoacán se está convirtiendo en mi sueño Que es el Silicon Valley de las empresas canáricas En segundo lugar, de más seguidores es la Ciudad de México Que es una de las ciudades más grandes del mundo Que es aquí la capital de nuestro país La Ciudad de México es una ciudad bellísima Amo Ciudad de México Lima, Perú, está en tercer lugar Bogotá, Colombia Le digo Bogotá, Colombia está en todos lados acá Santiago de Chile también está. Medellín, fíjate, es Bogotá, Medellín. El otro lugar es... Cali, Cali, Colombia también. Es, tiene tres ciudades, Colombia, en el, top te, en el top ten. Guayaquil, Ecuador. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Les mando un gran, gran abrazo a mis hermanos Bolivia también. Y Quito, Ecuador. Ese es el top ten de ciudades de aquí, de esta página de Pablo Luna. La verdad, yo nunca... Pensé ni siquiera que me fueran a ver en otra ciudad O sea, yo hice, empecé a hacer estos likes Dije, pues bueno, necesitamos que Canamich tenga sus propios canales de distribución Sus propios, eh, eh, pues sí, sus propios fanpages en Facebook Y ha sido muy gratificante porque Entre revista Canaculta, eh, las páginas de Canamich eh, Pablo Luna, la página de Pablo Luna Llegamos a más de 50 millones de de armas en el mundo con nuestras noticias y nos ha convertido en un referente pues a nivel global ya no así es de que déjenme checo si han llegado más preguntas dice disculpa cómo podría Vladimir Dice cómo podría, cómo puedo conseguir su, el libro, soy de Ecuador, el libro lo vamos a mandar a todo el mundo por paquetería este, y pagarlo por Paypal, va a ser lo, lo más lo más fácil, a reserva de que mi equipo me diga otra cosa, pero en marzo eh, voy a ver si también va a salir en formato digital, no, no sé, pero creo que nada más va a salir en, en, en físico. Ecuador Canábico, saludos amigos, les mando un gran abrazo, Ecuador Canábico, acá anda. hola, gracias por compartir, cbdmx.com, tú también, los que están por acá compartan, suscríbanse. Pues bueno, creo que se acabaron las preguntas Si alguien tiene algo más que aportar Por aquí veo que hay como unas veintitantas personas conectadas todavía Si alguien quiere aportar algo más Porque ya llevo como diez minutos Que no estoy diciendo nada casi Y este... Pero pues aquí voy a seguir, ¿no? Aquí vamos a seguir dando Ecuador Canálico, amigos de Ecuador Canálico. Los que van llegando. Saludos de Morelos. Morelos, Morelos, Morelos. Les mando un gran abrazo a Morelos. Ah, nuestro amigo Armando Cortés. Vamos a tra estamos trabajando cada miércoles en el Plan Nacional Canamich, donde está eh, pues, ll llevándose a los temas de las parcelas demostrativas o los cultivos experimentales con fines de investigación, pero también estamos lanzando un Plan Nacional Canamich Educación que todos los jueves, todos, todos los jueves del año, en todas las filiales de Canamich, incluido Morelos, que está acá presente, eh, vamos a estar dando, pues, información, vamos a estar dando conferencias... Públicas, gratuitas, introducción al cáñamo industrial, introducción al CBD eh, Introducción al cannabis medicinal, eh, introducción a los 7 modelos de negocios Vamos a empezar a hablar de todos los temas, completamente gratuito Para que estén atentos todos, ¿va? estamos haciendo algo realmente por, por todo el país y, y los invito a que sigan la página, también mi canal de YouTube está en todo, Pueden googlearme como arroba pablo luna canamich Así póngale en Google, arroba Pablo Luna Canamich, y va a salir por ahí todo. ¡Luis Mena! ¡Saludos, Luis Mena! ¡Qué pena me da ver a Luis Mena aquí, que lo tenía que ver temprano, man, aquí! Regáñenme todos, por favor. Fallé una cita hoy que tenía aquí con alguien muy importante, un hermano mío. Fíjense que este formato de estar transmitiendo en vivo, ya cuando termino el tema, yo estaba viendo que es nueva tendencia ya estar así pegado en la... En el, en el... streaming y... y realmente si sí es como adictivo porque vas viendo que van escribiendo y te salen más temas y, y la gente no deja de conectarse, Entonces, de repente hay 15, de repente hay 30, de repente hay 19, de repente hay... pero... vamos a... vamos a ir trabajándolo así, o sea, vamos a hacer la... este lo vamos a llamar el streaming de Vicente Fernández que no voy a dejar de hablar hasta que la gente no deje de comentar, ¿no? Entonces. Este. Hay 20 conectados. Y ya ni no estoy diciendo nada. Ya ni si siquiera vamos a decir chistes. Pero también. Cada minuto de reproducción aquí en, en Facebook. Pues me hace. Me hace muy bien en mis estadísticas. Sí, Ay caray, estaba tirando esto. ¿Alguien de los que está aquí conectados todavía tiene algún proyecto de que quiera que hablemos? Un proyecto personal. No, no, bueno, están viéndome ya. Yo lleva. Casi 30 minutos el live y todavía. Y, y, y ahí el título dice: 7 horas de negocios en 7 minutos. Poncho. ¿Cómo me pueden agregar al grupo de WhatsApp? Hola Jenny de Canamich y de la página de Pablo Luna. Por favor, pones aquí abajo el enlace del grupo de WhatsApp de Pablo Luna para. Que todos estén en ese grupo. En ese grupo, para los que no estén en el grupo de WhatsApp. Qué bueno que mencionaste el grupo de WhatsApp, Poncho. En el grupo de WhatsApp de Pablo Luna, es un grupo donde nadie puede escribir. O sea, nadie puede estar mandando mensajes, ni buenos días, ni mandando memes, ni felices humos, ni nada de eso. Es un canal de una sola vía, es un grupo de WhatsApp donde estás y, y cada ocho días está llegando un boletín informativo. paz. Las noticias más importantes de la semana, el boletín informativo del grupo de WhatsApp de Pablo Luna... Quien quiera que lo agreguemos al grupo, o que le manden el enlace para que nadie publique aquí sus números personales, obviamente. Eh, quien quiera que le mandemos el enlace para unirse al grupo de WhatsApp de Pablo Luna, pónganlo aquí en los comentarios. Y alguien de mi equipo, que más, lo que más se es Jenny, los va a contactar y les va a dar un enlace, y ya le pica en ese enlace y los va a mandar directamente al grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp van a recibir un boletín informativo, un boletín canadico todos, todos, todos los, los este, fines de semana, ¿sí? Nadie, todos los inicios de semana, todos los domingos. Dice Gino Hernández, mándeme el enlace, Gini, por ahí armas el enlace del grupo de WhatsApp de Pablo Luna y van a recibir un boletín digital. Entonces, no es un grupo de WhatsApp molesto porque ya ven que a mí me meten en muchos grupos de WhatsApp y todo el mundo opina. Manda la tía, el meme del buenos días, el de Felices sumo el de... Eh, y, y te están llegando mensajes que ni quieres ver Y en el grupo de Whatsapp de Pablo Luna Nadie puede mandar mensajes más que eh, los administradores Y no les mandamos nada que no sea de valor O sea, les mandamos el boletín informativo Donde vienen noticias de todo lo que estamos haciendo Y eso obviamente, pues si les interesa Entonces lo ven luego, luego y luego, luego lo, lo descargan todos y, y también a todos los que están en el grupo de, de Whatsapp el, el libro de... La preventa del libro de Pablo una le sale mucho más barata y va, va a estar, este, prácticamente casi van a pagar el envío. Dice, Benny Lysergic Gnosis quiere el enlace. Wow, creo que no son tus nombres, ¿verdad? Si te pusiste en Facebook nada más, ¿o okay. qué? ¿O si te, si te pedías Gnosis? ¿O es Gnosis de los movimientos gnósticos? ¿O, okay, ¿o qué me interesa, eh, también? <risa> Ahorita le mandamos el enlace también acá. Este, si no se lo mandan, ahorita se lo mandan más a ratito. Recuerden que este live queda grabado aquí en Facebook, en YouTube, queda en todas las redes sociales. Y en los comentarios se va a estar dando el enlace para que entren en a este grupo. Y también todos los del grupo de WhatsApp de Pablo Luna están recibiendo pues, información. Si yo me entero de una noticia, inmediatamente la publico en ese grupo. Para que la gente que me sigue realmente... Porque quien quiere estar en el grupo es porque realmente, pues... Una, le caigo bien y dos, le, le gusta mi contenido. Entonces, en ese grupo, si yo me entero de algo, por ejemplo... De todo lo que está haciendo Vicente Fox con su Paradise... Hay, hay muchas cosas que no digo acá en, en, en redes sociales... Pero a los grupos de WhatsApp sí se las mando como información privilegiada... O información fresca, lo, lo que se puede hacer. Si quieres estar en el, en el grupo de WhatsApp de Pablo Luna, manda acá abajo un mensaje... Quiero el enlace, por favor. Y por ahí se van a comunicar contigo. Y pues en ese grupo se va, se van a, a rifar unas entradas a la presentación del libro. Que va a ser un, un evento muy importante también. Imagínense el libro de Pablo Luna que se llama Así fue un decanamich. Entonces. A ver, acá no están escribiendo Wow, es lo que le digo Este modelo de streaming, si yo hubiera hecho un live Nada más de 5 minutos y se acaba Ahí nos vemos Pero ya se ven un montón de preguntas A lo mejor ahorita hay gente conectada Que no estaba conectada hace rato no, no sé, a ver, escriba alguien, yo estoy conectado desde el principio Si alguien está conectado desde el principio Le regalo mi libro <ríe> Y tiene modo de comprobarlo <risa> Pasen el enlace, mami, dice Andrés Reina. A ver, Cárdenas. Yo quiero un enlace. Dice las leyes colombianas. A ver, déjalo por acá. A ver, déjalo acá. Dice, las leyes colombianas. Entorpecen en los proyectos canálicos poniendo normas y leyes que no favorecen en estos proyectos y los que han logrado hacer empresa son mayoría gente extranjera que invierten mucho dinero las políticas casi no permiten emprendedor, emprender proyectos pequeños en mi departamento voy acá, está la empresa eh, que se llama Clevers. bueno, soy malo para el inglés así que leanlo ahí está en el comentario es canadiense y es la primera en este lugar. Este es un comentario muy valioso. Ahorita les voy a decir lo de... Aquí en México, obviamente, tampoco hay... Eh, el gobierno está favoreciendo a los pequeños productores. Aquí en México, nosotros somos una empresa que comenzamos de cero. Que éramos un emprendedor pequeñito, pe microscópico. Pero lo hemos logrado. ¿Sí? Entonces, no importa si no están legislando a tu favor... Tú puedes lograrlo, o sea, necesitas rodearte de la gente correcta, de los equipos legales correctos, de los investigadores correctos, ¿sí? Porque también encontrar a la gente correcta para nosotros no fue fácil, fue complejo, fue muy complejo hasta la fecha. Dice, quiero un enlace, por favor, dice Ángel Sagaón. Quiero un enlace. Dice, en Ecuador todo depende del dinero. Solo licencias te sale casi 10 mil. ¿10 mil dólares es lo que cuesta en Ecuador? ¿10 mil que nos pones ahí, porfa? Porque como hay, habemos muchos de otros países, si, quieren, si son 10 mil dólares, nada más pone dólares. Para saber, hacernos la referencia cada quien en su moneda local, cada quien en, en su, en nuestros pesos mexicanos y cada quien en su moneda. Nada más ahí, dino si son... Dice Benny, dice, yo empecé un proyecto de cannabis medicinal, pero no tengo la información necesaria. Solo he experimentado con el cultivo de cruces de plantas, así como, como producción de semillas. Y no son mis apellidos, jajaja, ja, ja. mi nombre es Benjamín. No, sí si me imaginé, yo dije, nunca había conocido ese apellido, ¿no? <risa> Órale, Benjamín. Casi 10 mil dólares, órale, 10 mil dólares. Bueno. Ok, yo creo que sí es difícil, Javier, tapia, pero no imposible. O sea, nosotros acá en Canamich hemos ido contra marea. ¿Sí? Yo, yo te cuento algo, nosotros en Canamich no teníamos ni para un café cuando comenzamos. Para, para, hablando del tema económico, ¿sí? No teníamos ni para invitarme a, a un cliente o a un prospecto o a un socio, un posible socio, de decirle, ven, te invito a un restaurante, tómenos, aunque sea un cafecito. Ni para pagarles el cafecito teníamos. No teníamos, o sea, si teníamos para pagar el cafecito, ¿tú crees que teníamos para pagar unas oficinas? Obvio que no. Porque algunos nos han dicho que, que somos bien burgueses, que tenemos unas oficinas muy bonitas y que no sé qué. Nosotros empezamos del polvo y la tierra, señores. Nadie nos vino a regalar absolutamente nada. Ni ningún legislador, ni ningún político nos vino a decir, Ten, mira, obvio eso no existe. Eso es un cuento de hadas. Nadie va a llegar y te va a facilitar las cosas. ¿Eh? Nadie. Nueve de cada diez negocios normales, sin incluir el cannabis, nueve de cada diez negocios en los primeros días, en el primer año, quiebran. Ahora imagínate un negocio con tanta incertidumbre, como el cáñamo o el cannabis... ¿Sí? Si 9 de cada 10 negocios normales fracasan en el primer año, ahora imagínate con tanto exposición eh, al riesgo que tiene la industria canábica, pues cuántas van a quedar, ¿no? Entonces, va a ser muy complejo, sí, pero no imposible. ¿Qué tienes que hacer? Nosotros adoptamos el modelo israelí. Lo mexicanizamos con puros mexicanos porque luego dicen... ¡Ay, de seguro son judíos! Y no, no, señores, no. Adoptamos, es como si adoptamos el modelo Kaizen, que es japonés, y lo aplicamos en México, pues no nos vuelve japoneses, ¿verdad? Pero sí nos vuelven chingones para trabajar en una fábrica. Entonces, si adoptamos el modelo Startup Nation, que es completamente israelí, ¿qué es este modelo Startup Nation? Es cómo empezaron ellos sin recursos naturales, sin agua, sin dinero, rodeados de enemigos, en un estado constante de guerra... Y hoy son una primer potencia, ¿no? Dejémonos de ideologías de izquierda y derecha, que son buenos, son malos, palestinas. ¿no? Vámonos por el tema de cómo ha sido el crecimiento, ¿sí? Y ese crecimiento nosotros, porque todos van a decir, ay, pero Israel no apoya a los Estados Unidos y nada... nada, nada. Ese crecimiento nosotros lo estamos teniendo acá, acá en, en una ciudad que es de México que está en el estado de Michoacán, que se llama Ciudad de Morelia, donde su servidor nació y creció, ¿sí? Y lo estamos desarrollando aquí. Y los beneficios se los estamos dando a la gente de aquí. Mis socios, por ley, tienen que ser mexicanos. La cooperativa viene bajo un modelo en el que no podemos aceptar inversión extranjera. Como cooperativa. Entonces... De que en un futuro se van a hacer la, la, lo, los puentes necesarios, las figuras jurídicas necesarias para hacer negocios, obvio. Pero tenemos que este, ver, dice aquí Vladimir, dice que el, ¿qué dice? el crecimiento israelí se proporciona al saqueo. No me interesa la ideología que tenga nadie, si están a favor o en contra del Estado Israel lo que hace. Lo que me interesa es que la metodología acá en, en, en Morelia, amigo Mario Francisco Sánchez, nos está funcionando y no estamos saqueando a nadie, ni bombardeando a nadie, ni todo eso que le meten a la cultura pop actualmente para sembrar odio. ¿Sí? Así como lo estás haciendo tú. Nosotros lo estamos haciendo con gente de a pie, que estamos saliendo a desarrollarnos todos los días, nos estamos esforzando desde temprano, todos los días, para que alguien venga con su cultura pop, que, ...que ve todos los días en, en YouTube y en Facebook... ...este, que está diseñada precisamente para sembrar odio entre los pueblos... ...este, pues me imagino que has de ser muy exitoso, ¿no? ...con tu forma de, de pensar... ...pero a nosotros nos ha funcionado muy bien... ...nos ha funcionado muy bien... ...y si ustedes se quieren ...se quieren quedar pensando en... ...este... ...en, en que, que, está, que está pasando allá... De, ...de que... ...pues ahí se van a quedar en la mediocridad de siempre... De verdad, de verdad que las redes, dice en Ecuador solo se desarrolla la corrupción a la vista gorda de aquellos que son innombrables, jajaja. Ja, ja. Vladimir Carpio, bienvenido al mundo real de América Latina, en, en, en mi país, en México. La corrupción también es el pan nuestro de cada día. Mira, cuando vas a emprender un proyecto te vas a enfrentar contra la corrupción, te vas a enfrentar contra los poderosos, te vas a enfrentar contra las empresas transnacionales, te vas a enfrentar contra todos. Si no van a tener los que no puedo mencionar aquí en las redes sociales, no emprendan. Si se van a estar quejando de que los corruptos... No emprendan. Nosotros vamos... Nosotros vamos a, a, a seguir avanzando, aunque haya gente más poderosa que nosotros, aunque haya empresarios de Canadá, de Estados Unidos, de Israel, de donde sea. ¿sí? No importa, porque si me voy a quejar, pues mejor me busco un trabajo... No emprendo ningún proyecto. ¿Sí? Entonces. Sin nada, sin miedo al éxito, dice Vladimir. Eso. Entonces, si vamos a emprender, va a ser con todo. Si usted se va a quejar, pues mejor que es en su casa, encerrado ahí, guardadito. Donde nada le afecte, donde nadie le diga nada. A, a mí diario me critican, a mí diario me, me, me, me maldicen gente porque... Algunos mochos que son muy católicos, que, que ven que yo estoy promoviendo lo del cannabis y piensan que yo promuevo que la gente fume y nada de eso. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero no, nadie va a parar por eso, ¿eh? Entonces, yo les recomiendo que se centren en su proyecto y que busquen cuáles son sus ventajas competitivas. En vez de estar buscando eh, quién es, quiénes son los malos, quiénes son los corruptos, bienvenidos al mundo real, ¿sí? En el mundo real la corrupción está a madres, en México, en Ecuador, en Colombia, en todo el mundo. O sea, en los mismísimos Estados Unidos, en todo el mundo, señores. ¿Sí? Entonces, hay que luchar contra eso. Entonces, no, no hay que... Dice, Colombia tiene un modelo de autocultivo. Te dejan cultivar 20 plantas en casa con los fines que tú necesites sin necesidad de permisos. Es una ventaja que permite experimentar y aprender más sobre el cannabis, el cáñamo. Acá es muy poco nombrado. Yo llevo casi 10 años cul de cultivador recreativo y medicinal. Mi sueño, empezar una pequeña empresa. Así como tú empezaste, felicidades por tus logros. Eh, vean el video pasado... Cuando yo comencé a estuve a punto de vivir en la calle, o sea, no, no, no ha sido de ¡Ay, mira, el emprendedor exitoso! Desde el... No, señores, es una real chinga, no sé cómo se llega en sus países, aquí decimos que nos llevamos una chinga, nos llevamos una friega Este, con otras palabras que no puedo mencionar acá en Facebook, en YouTube Pero realmente tenemos que darle con todo, ¿por qué? Porque es muy legítima nuestra lucha eh, todos los que están luchando por la parte medicinal, yo estoy en la parte industrial del cáñamo, ¿sí? Pero todos los que están en la parte medicinal, es una lucha muy legítima. Yo creo que las personas, más allá de lo, de, de lo industrial o lo recreativo o lo de uso personal, deberían estar los usos medicinales. Hay niños y niñas que necesitan medicamentos derivados del cannabis y no los hay porque nuestros legisladores son lentos por no decir es otra palabra, y no nomás en México, ¿no? en todo el mundo. Entonces, hay miles de niños y niñas que están sufriendo por no tener a la mano, legalmente, medicamentos derivados del cannabis. Eso sí es un crimen, señores. ¿Sí? Eso sí es un crimen. Todavía lo industrial o lo recreativo, para mí, pueden seguirlo aplazando, que tampoco está bien, pero para cosas como para el cáncer, como dice acá nuestro amigo Johnny Pérez, eh... Obvio, todas las personas que están en la parte medicinal y no se ha legislado para ellos, eso es un verdadero crimen. ¿Sí? Entonces, Yo para mí podría esperar lo recreativo y lo industrial y todo, pero lo, lo, lo medicinal no. Ahora, no se van a pelear acá en el chat, ¿eh? Acuérdense que es una comunidad que estamos creando. Órale, ya se señores, empezaron a pelear acá. Dice, corran que el pueblo elegido les regalará Beretta, ja ja, ja, ja, ojo, ya, a ver, de... vamos a leerlo, ¿no? Como ya no tengo la que decir, vamos a leer los comentarios y todo, déjalo, le va a compu. Dice, corran que el pueblo elegido les regala Beretta, ja, ja, ja, ja, ojo, ya dice el dicho que cuando el judío se va del negocio es porque este no sirve. Y el cannabis hace mucho que dejó de ser commodity del sionismo, pero sigan adulando, ja, ja, ja, ja, ja. Amigo Mario Francisco Sánchez, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien con papá y mamá? Serenos, morenos, ya se están peleando acá en, en el chat. No pasa nada, no pasa nada. Aquí todos pueden opinar, todos pueden decir que, que la izquierda es lo peor, que el socialismo del siglo XXI es lo peor, o que la derecha es lo peor, la iglesia acá todo lo peor. O sea, aquí no hay que, que creamos. Si sí, aquí todo, todos ya. Tienen la suficiente información o, o tienen go, Google a la mano o, o YouTube para, para poder investigar. Aquí no, lo, no vamos a estar adoctrinando a nadie. Más que si quieren tener un proyecto... Este... Acá este amigo, se metió pues con ideas de... ¿De cómo se llama? De adoctrinamiento, de odio. ¿Cómo hay tanta gente que por la cultura pop antisionista dice ahí... El sionismo ya no existe, deberías de, de actualizarte. El sionismo era el sueño de que Israel tuviera su propia tierra en el mundo, su propio estado, y desde hace 71 años que lo tienen. Entonces, este, de verdad que les falta liberación 420 a muchos estresados. Ella, ya! Quien quiera forjarse un porro, ya fórjenselo, por favor, porque ya andan muy estresados. Ya que el sionismo, que que gasa, que eso, eso que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero pues es bueno porque al final del día aquí al algoritmo le gusta que nos estemos estresando y diciendo cosas. Pero no te vamos a bloquear ni nada, ¿eh? Mi amigo... ¿Cómo se llama? El, el, el antisemita acá. Mario Francisco Sánchez. Aquí estamos a dar atención, que no te dan en casa, no te preocupes. Dice: ¿Qué piensas del modelo Canvas para negocios canábicos? M muy buena pregunta, Javier. Qué bueno que ya, este, ya están haciendo preguntas de negocios y no de ideologías pop que solo siembran odio. ¿Consumes cannabis de forma recreativa? Dice Ángel Sagaón. No sé si pronuncio bien tu apellido: Sagaón o Sagaón o Sagajón. ¿Cómo se.? Llama? Soy malo para, para pronunciar, pero. Voy a contestar a esas dos preguntas, primero lo de si consumo cannabis de forma recreativa, no lo sé Yo no comencé a fumar cannabis de forma recreativa, yo nunca fui a una fiesta y me dieron, o sea, sí había siempre donde yo iba Porque pues obvio es México, este, es muy consumido el cannabis y, y Michoacán es uno de los, de los principales productores de marihuana del planeta tierra Aquí en esta tierra donde yo estoy y, y realmente yo nunca fumé marihuana, aunque estaba en un grupo de reggae, reggae y ska, imagínate. Súper, súper cultura canábica. Estamos hablando de principios de los 2000. Y no, yo prefería una cervecita y nunca fumé, nunca fumé, nunca fumé. Hasta que fui creciendo y a los 25 años eh, yo tenía un negocio establecido y... Y yo ya había ido una ceremonia y quebré, tuve una quiebra horrible, yo no podía con mi vida y, y, y fumé de cannabis. A mí cannabis me salvó la vida, física, espiritual, moral, económica. Y lo empecé a fumar de una forma no recreativa, porque recreativo pues es de que te, que te re recreativas, ¿no? De que andas en el desmadre, sino más bien de una forma ritualística, ¿sí? Para darle un objetivo a mis ideas, darle un orden a mis ideas. No era algo de, voy a fumar para sentirme bien. Entonces, yo le había ido a una ceremonia con peyote hace muchos años y, y, y aprendí la, el orden, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, yo no fumo de forma, Sí fumo canales con contenidos eh, buenos en THC, pero lo uso más eh, de forma terapéutica que, que de forma recreativa. Pero sí, sí, sí, sí consumo. Eh, dice... Morelia Casa se sigue peleando con los sionistas, órale. Ya, vamos a hacer un grupo de sionistas contra antisionistas y se pelean, ¿va? <ríe> a ver, va, dice? Del Canvas. Ah, el Canvas para modelos de negocios. Mira, yo he, he, he visto, he leído infinidad de, de, de, de, de, de, de modelos de negocios o de, o de metodologías de negocios. Pues es bueno, ¿no? El Canvas. Yo utilicé otro que se llama Proceso Boc que simplifica las cosas, a mí to, todo lo, lo de estructura ideológica, todo lo de misión, visión, valores, este, objetivos, corto, mediano plazo, corrida financiera, o sea, el plan de negocios tradicional me es muy enfadoso, porque yo mis negocios, yo mi primer negocio exitoso lo tuve a los 19 años, y fue de forma muy empírica, entonces a, yo busco modelos de, de desarrollo de negocios que, sean, que estén simplificados, eh, búscalo, se llama Proceso VOC, V-O-C, B de vaca, O-C, VOC, que sea Visión, Organización y Cultura. El autor es Salvador Alba. En ese, en ese modelo yo lo mezclé con el modelo del Startup Nation y el, me, la metodología Kaizen japonesa. Entonces, fíjense, yo, yo mencioné una metodología israelí y ya salió este compa con su unidos y qué sé con, con la parte de Salvador Alba del proceso de visión, organización y cultura, y, y la parte del Kaizen. Lo metí en una licuadora, lo serví, me lo tomé, e inventamos Canamiche. Entonces no, no es que esté en una metodología exacta, son varias metodologías que se han desarrollado, pero Canvas, Canvas es buena cuando busca recursos acá en México, es la que les gusta mucho a, a, a los godines lomoplateados del gobierno. Y está bien, o sea, no, no tengo nada en contra. Pero yo sí te recomendaría que leyeras el libro Startup Nation. que Startup, Startup como no un Startup Nation, Startup Nation. Y que leas el libro Salvador Alba, que se llama Proceso Bog o Empresa Admirada. Así se llama, Empresa Admirada. Y que leas el Kaizen japonés, el Kaizen japonés que utilizan en la empresa Toyota. Eso, léelo, mételo en una licuadora, tómatelo y haz un negocio canábico. Te va a funcionar. Ah, y le tienes que echar como 10 kilos de huevos ver es que ¿Cómo que estabas en una banda de reggae? Star Nation El libro que me salvó la vida Rodrigo sabe de lo que hablo Este... El libro que me salvó la vida Star o sea, Yo Tengo 35 años Cumplidos a los 19 años puse mi primer negocio, a los 25 quebré todo, todo, todo, todo lo, lo que tenía, y peor, persecución, demanda, algo feo, horrible, que no se lo sea nadie. Ahorita les pongo la descripción, ahorita se los, se los pongo, pero si vas a estar en el grupo de WhatsApp, ahí se los mando, casi casi hasta en PDF. Dice Jacob que comenzó comenzó consumiendo con ignorancia Hace muchos años hasta que conocí la cultura canábica, Ahora soy un consumidor recreativo También con fines espirituales lo hago Con mucha responsabilidad Gracias a esto he tenido experiencias muy positivas Chingón mi estimado Muy chingón Hay que dar un objetivo ¿no? Hay que... no nada más así No te hagas pato como que estuviste en una banda de reggae Aunque muchos piensan que yo estudié negocios ...o administración de empresas o algo así. Yo en realidad estudié en... Morelia Casas me hizo un gallo bien forjado, yo creo que dos, ¿no? Pero les voy a contestar a todos, no pasa nada. Eh, yo estudié... ...en la Escuela Popular de Bellas Artes... ...y estudié en el Conservatorio de Las Rosas. ¿Quién es? Estudié música. ¿sí? Yo desde muy chiquito... ...yo tocaba guitarra, piano, batería, este, bajo... Y cuando mis años de preparatoria eh, me invitaron a una banda de reggae aquí de, de Michoacán eh, Que después terminó, convirtiéndose en una banda que se llama Mequetrefes, algo así Los quiero mucho a mis amigos, aprendí muchas cosas con ellos Y, y mucho tiempo estuve tocando reggae, es un, estuve muy en contacto con la cultura canámica antes de que existieran muchos pseudoeducadores que se sienten ahorita dueños de los movimientos canáticos. este, Fue una etapa muy chingona, yo tocaba el saxofón, el saxofón alto, en un grupo de reggae y ska, este, y, y me gustaba mucho, ¿no? Ya para eso era antes de los 19 años, ya cuando cumplí los 19 así recién cumplidos, vendí mis instrumentos musicales y puse mi primer negocio. Entonces, eh, también los negocios han sido como la música, han llenado una parte de mi alma que, prohibido fumar solos, sí. pero si sí, allá andábamos haciendo la reggae también. Pues bueno, si no quedan más preguntas, amigos, ya llevamos una hora a 57 minutos. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo le hacen los de...? Gracias por contestar, sin morir a casas de nada. Bueno, amigos, hasta la próxima. Si ya no hay más preguntas, ya no hay más mensajes... Acuérdense que estos lives son al estilo Vicente Fernández. Yo dejo de contestar hasta que no dejen de preguntar. Un don virtual para todos. ¡Órale! Yo es que, ya es que tengo mi bong no esperándome, miren. Caramba ya. No creen que... Pero sí, un don virtual para todos. hasta la próxima lástima que terminó el festival de hoy dice Vladimir Qué chingón no, ¿Qué está haciendo esta comunidad todos los días, todos los días a la misma hora vamos a estar aquí en Facebook Live Youtube, todos lados vamos a andar acá hasta la próxima amigos Soy en pie al orden es cuanto, este fue el episodio 3 el tema fue los 7 modelos de negocios en 7 minutos los que llegaron ya tarde al live a las preguntas y al cotorreo Vayan al principio del video Y ahí en los primeros 10 minutos Está todo el contenido de valor Cuando no se constaban preguntas ni nada Todos los... ¿Que qué va a tratar mañana? Mañana es la... Eh, mañana, mañana A ver déjame ver qué no me acuerdo. Ya la, el, el, las 5 criptomonedas Respaldadas en cannabis Mañana vamos a hablar de criptomonedas Respaldadas en cannabis En marihuana Ganja, mota Las 5 criptomonedas Señoras y señores Entonces, preparados para mañana Porque va a estar súper genial Vamos a empezar 4.20, 4.30 más o menos Ya que hayan dado las primeras fumadas a su porro Y vamos a cambiarlos Antes estábamos trabajando acá en las 11 del tiempo del centro de México si sí, se nos hacía muy tarde a veces la gente no podía y ahorita ya dejamos este live así en, en, en, en grabado y ya se queda pues para toda la tarde, Entonces, nos está sirviendo como que más este formato alguien, ahorita que están participando mucho alguien quiere un tema en específico que desarrolle póngalo acá, mañana vamos a hablar de criptomonedas las 5 las criptomonedas más importantes que están respaldadas en cannabis Y vamos a empezar a hablar de inversiones también. Adiós muchachos arriba del Estado de Israel. Ah, ya van a empezar. Eh. No se peleen acá. Permiso para sembrar cáñamo. le vamos a hablar del permiso para sembrar cáñamo. Los amigos que se quejan, hay mucha gente que se queja de esta página que porque escribo cosas de Israel y cosas así. Yo soy mexicano, vean mi cara, soy más mexicano que los nopales, dicen por acá. Este. Relájense, es, es, es 100% usar su tecnología a favor de los pueblos latinoamericanos, entonces. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. Estoy en pie y al orden, es cuanto.